Stroke 114 es una compañía de artes escénicas que trabaja en la intersección de las nuevas tecnologías con formatos narrativos experimentales. Stroke 114 ha desarrollado The Black Stage, un proyecto de realidad mixta, cuyo objetivo es convertir a los espectadores en participantes de una experiencia escénica inmersiva. Para ello, las experiencias escénicas desarrolladas en The Black Stage tienen cuatro características principales. 1. Espacios reales explorables, 2. Objetos sensorizados y reactivos al espectador, 3. Interactuación con actores reales y 4. Una capa de realidad aumentada con gafas para cada espectador. The Black Stage combina dos mundos, el teatro inmersivo y los videojuegos, con el objetivo de ofrecer una experiencia memorable para el espectador.